Hola mis amores, ¿cómo están? Espero que estén súper bien, yo soy Carly, mejor conocida como Carly Makeup, si ustedes nuevos no en este canal y no se han suscrito, este es el momento, las invito a que pasen por acá abajito donde dice suscribirse, le dejan este botoncito rojo y prendan la campanita de notificaciones para que YouTube le notifique cada vez que yo suba un video y ustedes sean uno de los primeros en ver. Mis videos. así que las invito a que pasen por allá, se suscriba y me den mucho amor en los comentarios diciendo qué quiere que quieren que yo le haga un próximo video. Si le gustó este tema, no se muevan, que haciendo y continúen. Bien, ya les tengo este ojo hecho ahora lo que voy a hacer es recrear este para que ustedes vean cómo yo logré este tipo de maquillaje yo lo que hice porque me coloqué mi primer, en este caso estoy utilizando un corrector de la marca L'Oreal Calibre en la tonalidad 300. ¿por qué razón? lo no utilicé tan fácil porque mientras más clave mi corrector más destaca los colores y lo voy a sellar con mi polvo translúcido Compacto de la marca en Es una brochita. Si no tiene polvo, casi útil, puede utilizar una sombra clarita, simplemente para sellar. Me gusta porque cuando sello, el corrector se hace mucho más fácil de las sombras. Primero voy a comenzar con la tonalidad amarilla que tener mucha cuenta, porque muchas veces las chicas lo ponen muy por encima muy por abajo, cuando hacemos el corte de cuenca de este tipo de maquillaje, lo que vamos a lograr es que lo hacemos muy por abajo, es que totalmente se mueven. y si se piden, cuando el hablo mi normal, eh, mi cuenca, se destaca la tonalidad de los polvos y la degradación, entonces yo lo voy a hacer que voy a comenzar a marcar entre el medio de mi párpado móvil y mi párpado con una brochita pequeñita y voy haciendo con un marco luego con una tonalidad verde la marco ahí mismo donde termina mi amarillo comienzo a marcar con el verde simplemente estoy colocando un color encima del otro no lo comienzo, que se vaya una si lo coloco si lo coloco uno dividido del otro lo que voy a hacer es que voy a, hacer, a lograr ver eh, diferencia o ver colores divididos y no quiero que el efecto entonces ah, lo que hago es que me arrastro un poquito para que se vea degradado de color ahora con la tonalidad que sigue, que es la rosada. En este caso, ustedes utilizan, como ustedes saben, siempre utilizo mi paleta de la 35B, que es sumamente colorida. Entonces, con la tonalidad rosa. También me voy guiando de que ambos arcos queden al mismo Simplemente a toques Luego con una tonalidad morada Ustedes pueden ir limpiando su brochita Y pueden volver a usarla Para que, para que no cambie tanto de brocha Como yo, que ahora mismo tengo todas mis brochas Casi sucia Y la que tengo a mano Con la que tengo que entonces Me guía de qué los colores vayan quedando igual. Entonces, ahora, coloco una tonalidad azul. que vean parte entre colores y trato de unir lo alargo un poquito Entonces con una brochita de difuminar limpia, ¿qué voy a hacer ahora? A difuminar esos colores Miren acá, yo quiero que vean la diferencia de los colores. Aquí se ven por puesto ahí y ya. Y aquí se ven un poquito difuminados. Si yo lo difumino dentro, lo que voy a lograr es que un color se migue con el otro. Y eso no quiero. Entonces, ¿qué voy a hacer encima? para que no se me vea ese parche ahí de los colores. Voy a comenzar no en forma circular, porque si lo hago en forma circular, puede que me pase. Si no como si estuviera de adentro hacia afuera, pagando un poquito los colores. Ya se me va viendo como esa difuminación. Bien. Ahora, lo que yo voy a hacer es que voy a hacer mi corte de cuenta, tienen que tener mucha cuenta aquí porque si lo hacen muy por encima, tapan o pues se llevarían lo que es la tonalidad de los colores, si lo hacen muy pequeñito, cuando abramos el ojo, obviamente el párpado va a caer y no se va a destacar, entonces lo que yo hago es, coloco un poco de corrector acá. Sigo una brochita plana, sintética, bien planita. Voy a comenzar con mi corte. Que ambos cortes queden al mismo nivel. Un paciencia de no abrir el, o sea de no eh, abrirlo completo el ojo mientras el sin así se mantenga en esta posición porque si abre el ojo el corrector que no está sellado va a manchar la parte de abrirlo. otro poquito más, más, más, más, más. que esta tonalidad es el corrector este se verriega vamos a limpiar yo voy a utilizar esta tonalidad para sellar todo el corrector y voy a utilizar una brochita esta es de costa esencia número 15 pero Puedo utilizar una plana que ustedes tengan Yo utilizo Una sombra clarita Porque imaginemos Que eh, coloquemos una sombra de color De tantos colores Al toque Y de todas se parece. Luego, luego, luego, esta parte aquí va no se preocupen se asusta. Voy con mi delineador. El delineador tiene que ser alargado, porque si nosotros lo dejamos hacia arriba, con la colita hacia arriba, pues, lo que vamos a lograr es que choque con nuestro corto eh, de su en esta ocasión estoy utilizando de la marca Maybelline, eh, un delineador en pincel. Pasó dos veces, que es este delineador y me que aquí, y aquí. Y Lo que yo voy a hacer es que voy a colocar mi pintura. En esta ocasión estoy utilizando este pegamento de la marca MIPS. Coloco un poquito, no mucho, un poquito de esta cantidad que ven ahí, de la que voy a utilizar. Y con un pincel, este pincelito, a ver, Bien pequeñito. Comienzo a trazar una línea. Vamos a hacer parte de Dios abajo. puede hacer con lo que usted se sienta más como un pincel un ah uh, con lo que ustedes se sienta como yo en este caso la hago con el pincel porque me gusta pues no es para eso pero me gusta que lo Y ahora, con green, el color plata, en esta ocasión utilizo el Pro Lux, de la marca Pro Lux. Coloco un poquito. Y con el mismo pincel a toque voy a ir colocando el y... hacer es que voy a limpiar toda esta área la voy a preparar detrás de cámara para que sea mucho más rápido y luego vuelvo para darle profundidad al ojo para que vean cómo se terminó este maquillaje así que espero que no se muevan de ahí donde están y sigan sí, recordándole que en lo que yo regreso ustedes le den esa oportunidad que está ahí abajo en serie, suscribirse y darle like si les gustó este video, no olviden debajo de dejarme los comentarios de que tanto les gustó, que quieren que yo le haga y en un próximo video pues estaré regalando de, de postura así que juego en unos 3 minutos. Este fue el resultado final ya de nuestro maquillaje, si les gustó este videito no olviden pasar por aquí abajito, suscribirse a este canal, darle like a este video y comentar qué tanto les gustó, que quieren ver. Yo sé que estaba sumamente perdida, pero no era por deseo de grabar, sino por falta de tiempo. Así que nos vemos en un próximo video. No olviden suscribirse a mi canal. Les mando un beso enorme donde quiera que estén. Y nos vemos. Dile adiós, chicas. Dile bye. Dile, yo cumplo año hoy. ¿Cuánto año te cumples, Roger? No, no, no. No lo saben, cuatro añitos, así que estamos de happy birthdays. ¿Verdad que sí? Así que les mandamos, Roger y yo, un beso enorme donde no, quiera que estén. Nos vemos en un próximo video. Bye. Y bye.